Suena el timbre, exactamente chicos, nos vamos al recreo, estamos en pleno campeonato mundial de recreo, campeón defensor el señor Pablo Gamba, y hoy es mi turno, El querido público saben de todo el cariño que uno les profesa a ustedes, ¿no? Entonces, este, sobre todo a este jovencito que va a ser el, el, el recordemos, ¿no? El. el Basta, Tano. Campeón argentino de karting. Vos ni lo conociste, Agustina, ¿no? Una pena que Francisco haya haya. Francisco Figueroa se llama, claro. porque veo que te olvidaste el no nombre. No, como me olvidas, Francisquito? Qué feo que, te estés, que arranques el recreo ¿Sabes qué pasa, Agustina? Que cuando ese día vos, ¿te acordás que te negaste al tema? Dijiste, un chico, de verdad, ¿les parece? Y yo, yo, mentira. Como, sí, sí, con mentira. Dijimos, sí, Esto está todo armado. No viniste, de hecho, ese día. faltaste claro, Sí, claro, estaba bueno, enferma. Eh, comenzamos, chicos. Eh, Queridos. Francisquito, te lo dedico con todo mi corazón no, bueno. La Gran chaver se viene el verano ver. Preste atención eh, Equipo técnico de Canal 7 Porque más de uno puede hacer La Gran Cháver no, no, no. Es bueno <risa> Es bueno chicos ¿O no, Rodi? ¿Qué te parece? Es muy bueno, afeitó digamos Sí, pero viste que te... te... Chicos, te resuma. ¿Ah? De, lejo, de lejos te la crees, ¿eh? ¿Cómo? De lejos te la crees. Y eso es de eso, por eso. De si lejos decir yo. Que, ¿Por qué le pusiste la gran chaval? Porque lo ha hecho, Julián. ¿Lo ha hecho? Sí, lo ha hecho. Lo ha hecho. Tu mamá es mi novia. Ah, bueno, no, no, no. No. Todo tiene vuelta, chicos. Sobre todo usa esas mallas muy modernas, Julián. Este, que llegan hasta la rodilla. Y debajo. No se usan más esas mallas, ¿no? No, no se usan más. Bueno, me encanta arrancar así, porque ya vengo con bien, bien arriba. Oh, Excelente, sí. chicos. Estamos en época de crisis, ¿o no? Sí, bueno, se nota en el recreo también. Está, compli no. está complicado. Y, y bueno, los superhéroes tampoco la pasan del todo bien. Pero fíjense el ingenio, en este caso, de Spider-Man. <risa> Que trae música también. Sí, sí, se me acabó con eso. Trae Chicos, muy bien por Spider-Man, corazoncito, salió a limpiar vidrio y le pone onda. ¿Qué te pareció Roddy? Qué bonito, ¿no? Tremendo, tremendo, Tano. Es muy bueno, Qué divertido, ¿no? ¿Se imaginaron Spider-Man limpiando vidrio? Pero aparte le pone amor Y que ya en el final lo ensucia para hacer un corazón <risa> Perdón, en la, calle, en la calle Perú A veces hay un dinosaurio que te Hay ah, un remate pie? por ahí que No, no. Ah, pero es bueno, Seba, para un poco No sean malos Escúcheme, se vengo se muy vino? bien no. Vengo muy arriba eh, no lo encuentro. Hay gente que tiene suerte y gente que tiene mala suerte ¿O no? Sí, bueno. como vos que tenés mala suerte para elegir video. ¿no? Esperen, chicos Viene, yo creo que viene muy bien Hay, hay amplia Bueno, ya están llegando Muchos claro, mensajes, es un ¿no? firme candidato No, descenso. Diga, no, no solo al descenso Hacer el peor recreo En la historia no, de la Mendoza. Sí. viene muy bien Para el primero fue buenísimo Así te lo digo. spider es agradable Y esto que viene a continuación ¿Vale? Ni les cuento, chicos, miren Esto es suerte, chicos ¿Cómo puede pasar esto? No. ¿Es un fantasma? Y esto es mala suerte, ¿no? Ahora ¿Qué tiene electricidad eso? ¿Por qué insiste? ¿Por qué insiste? Mirá este. No. Eso está armado a lo mejor. No sé. No. Y este también. Este. Esto está todo armado. Bueno, chicos, miren este hombre cómo se ríe, ¿no? Ahora, la mujer, ¿por qué, ¿por qué insiste? Esto es impactante. Es muy fuerte. Chicos. Eso, ¿sabés qué? Eh, sí. Hoy la edición ha avanzado mucho. Y acá me gusta la chica que hace este, la gran No pasa nada y me voy viendo el tele Sí, yo hago eso. Siempre. <risa> es como cuando te, te, te tropezas en público, ¿viste? Que querés hacer el que no pasa sí, nada. Como que sí. trotás. Como que el hombre quiere ayudarla, ¿no? Y como que mira diciendo, ¿qué? A lo mejor ella es muy livianita, entonces... También rebotó, picó claro. claro. contra el... Sí, bueno. Lo que no te salva igual de ser un pésimo recreo. No pará, viene muy bien, Agustina. Esto no, ya viene el Prepárense. track. Mira, viene No, no, o sí, o no, o sí. Bueno, a tiempo de arrepentirse. Viste cuando a ustedes no les han pasado que se han casado. Pero a veces este, pasan cosas este, que vos decís, bueno, quizás estoy a tiempo de, de, de dar marcha atrás, ¿eh? Y creo que esto que pasa a continuación, Roddy, te lo dedico a vos. A ver. Porque sé que te va a gustar, porque sos un hombre ligado. Dejá de buscar aliado. Ligado a la música. Este, puede ser así un detalle como para decir: bueno, a ver, para. Repensemos la situación. ver Y escuche. ¿no? Y larga cualquiera tipo a ver si, qué sé yo. Pero, chicos. sigue? Muy bien, Rodio, ¿no? ¿Qué te parece, chicos? Qué, ¿Quién contrató al trompetista? <risa> es tremendo. Claro. Es tremendo, chicos. Escúchenlo de nuevo, por favor. Presten atención. Ahora la gente, chicos, que no se ríe, de verdad. Tomó. Esta, esta era la segunda clase de trompeta que tomó. Qué esfuerzo qué? que hacen para no reírse. Chicos Lo vamos a repetir muchas veces más. Sí, todas las que sean necesarias. No, porque además ya está repetido. Sí, sí porque además ya lo habíamos visto. En el recreo, ¿Qué la clarita ¿Qué? puso este recreo, ¿te acordás? Eh, sí. Bueno, no, acá todo el mundo se ríe, evidentemente no ha pasado. Y esto es para todos ustedes que Ay. me Ay. critican. ¿Hay el recreo. Más? Para todos los Pero contras Pero vos era el crítico que solamente había un solo bonus este track sería el bonus Este sería es el, el bonus track. Este es el bonus track Y es para todos ustedes que son los contras de mis excelentes recreos Ustedes son el perro y yo soy el mono, chicos ¿Eh? <risa> <risa> para todos ustedes ¿Eh? Para los contras, Rodi. Gracias, Roddy Menos para vos Que hoy has estado en sintonía ¿eh? Como Muy siempre bien. igual, Muy el Roddy siempre está en sintonía Muy bien el mono Bueno chicos, gracias por este, aceptar justamente este recreo que ha sido top bueno, pará un poco, animal <risa> Vengan, por favor, les pido Top, top, este recreo, chicos de, Por favor, Ariel, podés que quieta ¿Qué te pasa? Es como en esta vida estamos de paso me, Rolfo, me gustaría Biondo tu devolución justamente en esta mañana Muy bueno Muy bueno Me reí, me divertí Muy gracias. bueno, sí, sí. Gracias Ayer extrañé el recreo, me dijeron igual que estuvo malísimo pero el de hoy, eh, muy bueno. Gracias, Rodi. Muchas gracias. Muy bien, chicos. 7.42 no, bueno, ¿Y, sí, y nosotros falta? dos? Ah, ¿También quieren opinar ustedes? Sí, claro. Bueno. Eh, Sebastián. Eh, yo le quiero pedir disculpas públicas a Clarita, que de paso está escribiendo en el grupo, diciendo por qué no le invitamos a participar del campeonato. Ya la vamos a invitar. Nosotros, pero encima, sí. siendo la creadora del recreo, tiene que soportar ver cómo ha venido abajo. Para mí lo, fue maravilloso. Lo dije a la mitad del recreo y lo sostengo ahora ya confirmado. Sí. Estamos, para mí, ante el peor recreo en la historia. No, de la Sebastián, hay algo, ¿hay algo ahí? Sí, se escuchó por allá nah, no, pero, la pero ingresos, los chicos ¿eh? saben que no. El trompetista fue maravilloso. Sí, Agustín, pero estaba repetido. El 22 sí, de noviembre del 2021 fue el peor recreo de Rodolfo Gravina... Lo tengo agendado y lo recuerdo. De sí. hecho, tengo una, una agenda en donde voy. La lista, ponen básicamente... el grafo abajo, chicos. No sean tendenciosos. Dejen que opine la gente. Ya no y me gusta. ese 22 de noviembre yo pensé: no va a haber forma de superar un recreo tan malo, porque además ustedes saben que Rodolfo Gravina presenta recreos muy malos. Bueno, para, ya está. Lo que sí. no me encanta es la Fiorino, vos, que es una negativa para todos. Y el mono, ponle el mono. Pero la verdad es que, mono, por favor. es que lo has superado. No, bueno, sí, lo he superado, has sido mejor. Has superado y es mucho peor no, este recreo que, ninguna circunstancia. que aquel ocurrido Acá en el mes de noviembre negra, del año pasado. Hay una mano negra detrás de esto y sabe qué el mono para vos, Agustina. Eh? El mono para vos. El mono para vos. Bueno, vamos a ver qué dice eh, eh, Franciquito Figueroa, que en definitiva es el, el, el hombre que va a tomar la determinación. Este, un piloto destacadísimo, ¿no? Con un futuro enorme bueno, no, argentino. Por quien tenemos un enorme aprecio. Y bueno, entre él y el público, que ustedes saben, para mí es nada, es el baluarte fundamental de este programa, son <risa> quienes van a decidir quién sale campeón y quién se va al descenso. ¿Candidato al descenso? Bueno, hay dos. Que las encuestas marcan que viene muy mal, ¿no? Bueno, bueno. Uno está de camisa y la otra está de bueno,